Bienvenidos a la Universidad Mariano Gálvez. Ingresa a tu plataforma. Ingresa a efectuar pagos y generar formularios. Ingresa a generación de formulario de pago. Ingresa a talonarios de pago. Ingresa tus datos. tu formulario en generar talonario. Ahora solo realiza el pago en cualquier banco que sea requerido.